Amigos soy el abuelo que les cuenta historia de terror y que les hace cagas de miedo todas la noche jajaja Pero antes de comenzar este video quería agradecerle agradecido a mi queridísimo nietecitos Arturo Espectral, a Tram en el asilo para contar con nuevo esta historia a punto de ver ahorita este se llama Creepypasta Jeff C.O.D. Disfruta el video. No hace mucho tiempo, era un hombre normal como tú y como yo Hasta que un día sucedió algo que cambiaría mi vida Ni siquiera Will Smith lo cagado Déjame contarte un poco sobre ese día. Mi hermano estaba en su trabajo haciendo cosas de trabajo. Nunca trabajé, mi hermano siempre me pedía que consiguiera un trabajo, lo rechazaba y salía a ver una película de terror. Bueno, irónicamente, mi primer trabajo me convirtió en lo que soy hoy. La tubería era horrible en mi casa, la ducha y el inodoro estaban parados. Así que la solución fue comprar algo de ese ácido sulfúrico y echar un poco por el desagüe para romper las cosas desagradables en el desagüe de la banera. Abrí la botella y vertí el contenido en un cubo, ni idea de por qué hice eso, tal vez porque no sé nada sobre la plomería. Bueno, el ácido apesta como el infierno santo. Y para pensar, mi plan de esa opinión era contener la respiración y llevarla al baño y verterla en la banera. Caminé con el cubo al baño, el baño estaba parcialmente inundado debido al agua que se desbordaba, la barra de jabón formaba una papilla en el suelo y me resbalé. Mi instinto era evitar que el cubo se derramara, pero adivinen qué. El cubo se vació por toda mi cara y cuello. El dolor no me golpeó de inmediato, la conmoción casi se congeló para decirme que iba a estar en un mundo de dolor, luego el dolor me golpeó, fue muy agonizante, el ácido coteaba en mis ojos haciendo que me vea borroso y rojo, me estaba tirando todo el suelo gritando de dolor, sentía como si millones de insectos me estuvieran comiendo la cara. Olvidé cuánto tiempo pasó hasta que la gente entró y trató de ayudarme, creo que me desmayé debido a que el dolor era tan severo. Después de eso, recuerdo haber visto una luz apagada, oír hablar y algo de ritmo cardíaco. Me despertaba y me desmayaba en la cama, me palpitaba la cara como un fluver madre, pero en realidad no sentía ningún dolor, a mi mente no le importaba una mierda donde estaba, estaba tranquila. Luego me desperté con una picazón alrededor de la cara, estaba deprimido como un emo que no tiene una tarjeta de regalo de tema candente, sí, bastante deprimente, no me corté el éter. Cuando llegó el momento, mi hermano me llevó a casa, olvidé cuánto tiempo estuve allí. Una vez que llegamos a casa, destapé mi Miguel, los médicos hicieron un trabajo de mierda, parecía extraño, casi como Julia Wedmore, mi hermano me dijo que estaba bien, pero estaba enojado. Aproximadamente una semana después, mis inseguridades se multiplicaron por 10, estoy jodido, imagina que tienes tu apariencia y luego, por el resto de tu vida, te ves como una tortuga rosa. No podía manejarlo. La gente ya no me aceptaba, era un fenómeno. ¿Creen que soy un fenómeno? Les mostraré un fenómeno. Así que crecí mi cabello, mi barbilla inferior fue capaz de hacerme crecer una pequeña perilla. Modifiqué mi cara, mi cara era demasiado rosada y roja, la arreglé con peróxido de hidrógeno, se volvió de un blanco puro, observé a Ichi, el asesino, vi que tenía la boca bien abierta, quería eso. Modifiqué mi boca, y apliqué acero caliente a la herida de mi boca, sí, fue doloroso, ¿y qué? Mi hermano me dijo que me estaba convirtiendo en un monstruo, el éxito de la misión, mis párpados artificiales que rodean a mis ojos misteriosos, tienden a hincharse y se rizan. Lo primero es lo primero, esta noche voy a asustarme de la mierda de este niño que mantiene su luz encendida en su habitación, ese pequeño bastardo necesita irse a dormir. Seguro que no me disparan. Bueno gente, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó dale la manito arriba, suscríbase, buenos saludos para Edgar18LQ, para Kevin Baropil, para Aldo RS, para José Monjaras, para Aldeir José Dazo, para el friki vagabundo, si tú quieres ser saludado por mí, sigue en el Instagram aquí en la descripción el video, eso fue, nos vemos hasta la próxima, adiós. Yo soy nacido en las tres fronteras, de madre India y padre Mensú, mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú. Mi canto suena a los cuatro vientos, soy misionero del Iguazú. Crecí en la chacra, conozco el monte...